hola bueno amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas lentejas con chorizo porque ha venido el frío y tenemos que comer calentito y como siempre digo los ingredientes son 400 gramos de lentejas que han estado 12 horas en agua morcilla chorizo y panceta un pimento verde aceite de oliva virgen extra un tomate una cebolla pimentón dulce sal dos ajos y laurel lo primero que tenemos que hacer es echar las lentejas en la cacerola echamos el tomate el chorizo la morcilla y la panceta la cebolla, el pimiento verde, los ajos, el laurel y ahora echamos agua hasta que lo cubra. Tiene que ser agua fría Echamos el aceite de oliva El pimentón dulce Y lo movemos bien La sal que no falle y se remueve bien. Tiene que hervir a fuego lento y ya os diré el tiempo que está. De vez en cuando hay que moverlo para que no se pegue. Ya han pasado 50 minutos y ya está listo para comer. Mirad. Qué blanditas están las lentejas. Estupendas. Ahora lo vamos a emplatar. Bueno amigos, aquí tenéis las lentejas con chorizo que están espectaculares para este invierno. Así que... Hacerlas Bueno amigos, espero que os haya gustado Estas lentejas con chorizo que hemos hecho hoy Este invierno, como venga Filomena Nos vamos a enterar Así que mejor tomar lentejitas con chorizo Y para que tengáis más recetas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós